Llevo tres años en la industria de seguros, comencé a mis 20 años y en mi primer año clasifiqué a MDRT como miembro Court of the Table y en el segundo año tuve la oportunidad de clasificar como Top of the Table. Para mí es muy importante la disciplina y la organización sistemática porque me ayuda a cumplir mis objetivos de manera eficiente. Para esto utilizo una herramienta que yo la llamo la administración, la gestión del tiempo y a este concepto lo fragmento en otros dos conceptos.